Debido a la suspensión de actividades por la pandemia de COVID-19, en 2020 la calidad de aire en el estado de Puebla mejoró respecto a 2019, reveló la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial. Mientras en el 2020 se registraron 70 días con mala calidad de aire, es decir, el 19% del año, en 2019 hubo 130 días con mayor cantidad de contaminación fuera de la norma permitida, que representa el 35.5%. La mala calidad del aire representa un mayor riesgo para la salud de la población. El gobierno de Puebla publicó este lunes la Estrategia Estatal de Cambio Climático 2021-2030 a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial. En el documento se presentó una radiografía de los problemas de Puebla en materia ambiental, económica y social, cuyos objetivos son Establecer acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático para disminuir vulnerabilidades y riesgos al bienestar de la población del Estado. Promover esquemas de economía circular, sistemas de producción, tecnologías, materiales y hábitos de consumo sustentable para minimizar los impactos relacionados a cambio climático en el Estado. Fomentar la transición hacia una cultura ecocentrista y climáticamente justa para promover la gestión regenerativa de los recursos hídricos, el patrimonio biocultural y la biodiversidad del Estado. Impulsar la eficiencia, sustentabilidad y transición energética para contribuir a la descarbonización de los sectores prioritarios del Estado y maximizar los co-beneficios a la sociedad poblana. Según la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, la mejora ambiental es posible con el cambio en el comportamiento social.